Semana de la artritis reumatoidea. Informate, actúa y mejora tu calidad de vida. Viernes 28 desde las 9 de la mañana, los esperamos en Plaza Belgrano con la jornada de actividad física al aire libre. Participan talleres preventivos de la obra social. Lunes 31 desde las 10 de la mañana, charla abierta, prevención de caídas en adultos mayores. Disertación a cargo del equipo de profesionales de la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Salud, Salón Cincuentenario, Anexo ISJ de Calle Lavalle. Instituto de Seguros de Jujuy. Gobierno de Jujuy. Unión, Paz y Trabajo.